Bien ahí es? está cambiando Si quiere uno de estos tiene que venir a Sí, bien dicho la I'm go the No se vale! ¡Cuál uh, mira, mira. Ahí tiene, ahí tiene Vamos, vamos, vamos Vamos A ver Ah, qué lindo Del <risa> labio Del labio La sí. daría, no, no. grabado, grabado acá dale, aguanta vamos bien ahí a ver amigo Tito otro lamito negro Qué lindo. No lo pude grabar bien. A ver, a ver. Qué lindo. Ya sabemos el todo el video. Mucho pique. と